Vamos a hablar con Adeline Mejía, el tercer pick de los Leones del año pasado y que también hizo su debut durante la campaña. ¿Qué tal Adeline? Bienvenido a los entrenamientos. Ah, muchas gracias, todo bien. ¿Qué trabajos has estado haciendo para ponerte ready para la temporada? No, trabajando, estamos trabajando muy duro aquí, tratando de, de ponernos ready para la temporada y. Tratar de hacer un buen trabajo. Todas esas cosas. Cuéntanos de la campaña en 2014 a nivel de clase A fuerte con el conjunto de los mellizos. No, todo muy bien, se hizo el trabajo, gracias a Dios, y nada, trabajamos duro para eso y. Y nada, estás ready para, para, para estar aquí y meter mano, como uno dice. Así es, precisamente tenemos más veteranos, tenemos quizás con un poquito más de experiencia. ¿Qué aprendiste? porque cada año uno aprende algo nuevo? Sí, claro. Uh, prim primordialmente en la liga de aquí, de, de Otoño Invernal, aprendí mucho de los veteranos, me ayudaron mucho, gracias a Dios. Y todo eso que ellos me enseñaron lo puse en práctica ya y funcionó, gracias a Dios. Y nada, uno aprende muchas cosas. que hacen uno, como tú dices, veterano, gracias a Dios. Vemos jugando entre segunda base también, en el campo corto y eso, alternado ahí en un momento haciendo combinación con Jorge Polanco, ¿verdad? Que sí, sí. Ustedes se llevan demasiado bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Nos damos como hermanos, gracias a Dios. Una química tenemos, creo. Que... Espero que se permanezca. Así es, y esperamos también que se, se dé la Liga Dominicana, que puedan hacer combinación también. Con sí. campo corto, de matanza, incluso antesala. ¿Habrá Ahora tú en también. Y señores a par, Así que ese es Adelín Mejía, quien ya se integró a los entrenamientos de los Leones gracias. Muchas gracias.